Hola, soy Álvaro de makergal y bienvenidos a este tercer vídeo del montaje de la Mendel Max XL. Bueno, hoy lo que nos toca es empezar el cableado, entonces antes de empezar lo que quiero es eh, mostraros un poco qué es lo que vamos a utilizar para eh, esta parte del vídeo. Bien, entonces, por ejemplo, lo que tendríamos es una fuente de alimentación, ¿vale? Una fuente de alimentación, en este caso, eh, de 3 amperios, que es exactamente la misma para el kit de la V5 como para esta máquina, la V6. En el caso de la V6 tendríamos una pantalla táctil de la marca MKS que lo que nos permite es pues, en caso de, de caída de la luz, en caso lo que sea, pues podríamos recuperar la impresión gracias a esta pantalla y también nos permite añadir fácilmente un sensor de filamento de tal forma que si nos quedamos sin filamento la máquina se queda parada para evitar que perdamos la impresión. Eh, después tendríamos pues, un Arduino original y una RAM 1.4SB de Static Board En el caso del kit de la V5 llevaría esta misma electrónica, aunque bueno, ahora eh, Javi de Static Boards, que era el fabricante de esta placa, pues ha dejado de fabricar estas placas, con lo cual pues, eh, estamos buscando la opción para cambiar esta placa por otro tipo de placa de similar calidad, porque de igual calidad no lo va a haber. Eh, pero bueno, lo que, lo que podamos encontrar que más se a esto. Después tendríamos un cursor E3D V6 original, eh, de la empresa 3 d británica, que esto sería lo mismo para el V5 que para el V6. Un extrusor Bontech original también, que en el caso de la V5, pues sería nuestro extrusor de filamento flexible, el que llevamos utilizando toda la vida, que podéis os dejo el link en, en la descripción por si queréis imprimirlo para vuestra impresora pero sería el que llevamos montando toda la vida, vamos, en las Mendelmax y después tendríamos eh, eh, TMC 2100 tanto para el eje X como para el eje Y que son los que más se mueven habitualmente con lo cual pues tenemos drivers silenciosos para que la impresora no haga tanto ruido esto sería en el caso del V6, en el caso del V5 todo diría como A4988, que son los típicos de toda la vida. Y para el extrusor utilizaremos un A4988, que es en los dos casos sería el mismo driver. Y para el eje Z, pues un drv 8825 Y prácticamente, bueno, y después estos motores de la marca Montage, los Pancake, que utilizamos con los, con los Montage. Para, para reducir el peso al máximo posible y ya nada más por último lo que necesitaremos pues son pues, lógicamente todos los cables de conexión ¿vale? para conectar motores sin distors de nuestra impresora eh, y eh, aclarar que aquí que tanto en una como en la otra eh, bueno la V6 va montada ¿no? pero la V5 los cables ya van cortados a media y soldados para que no haya que soldar eh, Aparte de los cables, pues la electrónica también va preensamblada y con el círculo cargado y el extrusor va completamente montado con los cables ya metidos por dentro de la funda y demás. Con lo cual, es una impresora en la que no hace falta soldador. Ya está todo preparado para que no tengáis que usar un soldador. Así que nada, he, he hecha esta pequeña introducción, pues eh, nos vamos a poner a cablear los ejes, los motores de los ejes X y Z y los stops y continuamos eh, voy a hacer un poco lo mismo que he hecho en los vídeos anteriores eh, de forma que voy a ir montando y eh, iré parando en las partes que son eh, esenciales para que montéis los cables correctamente eh, así que nada, vamos al lío y ya no nos liamos más I'm the house. Bueno, pues para colocar los cables, lo que utilizaremos es este canutillo, recoge cables que podéis ver aquí. Y lo que haremos es pues cortar un cacho que nos haga falta, de modo que nos cabe, quede el cable así. ¿Veis? Que está el canutillo, el cable por dentro, dentro del canutillo. Entonces, lo que haremos es lo enchufaremos en un motor del eje ¿vale? El cable del Z, si os fijáis tiene un cable largo y un cable corto, el cable largo es para el motor del lado izquierdo y el cable corto es para el motor del lado derecho, entonces lo que haremos será conectarlos, pasamos el cable entre las dos barras de la parte superior de la impresora, en el hueco este que queda por aquí por el medio y ahora simplemente el canutillo, lo que haremos será empujarlo dentro del perfil de aluminio, vamos presionando, eso sería el proceso de montaje del cable del EGZ. Entonces, el cable del EGZ va por la parte interior de este primer perfil, ¿vale? Y después bajaría por la parte interior de este perfil de aquí, hasta colarse por un pequeño eje, eh, agujero que tiene la, la electrónica en esta esquina, en la esquina inferior derecha, por el que por los cables al cielo electrónico. En el caso de la V5, pues sería exactamente lo mismo, pero no tenemos la, la tapa. Bien, en el caso del motor del eje X Lo que suelo hacer Es lo siguiente Teniendo en cuenta que este motor Se conecta aquí ¿no? Y el endestop, pues va colocado en la parte superior De este, de, de este soporte vale, Suelo coger los cables así Y lo que, un poco lo que miro es Qué cantidad de cable tengo que dejar Para que el cable me llegue Arriba de todo Vale, Esto lo podéis hacer de otra forma Que es con la electrónica ya colocada, enchufáis primero los cables y después traéis para aquí todo lo que os sobra, ¿vale? Yo normalmente lo hago así y en principio suele llegarme el cable, si no me llega después pues voy ajustando. Tened en cuenta que el motor como mucho pues va a subir pues tal que hasta aquí, con lo cual con que dejéis un cacho de cable como este ya sería suficiente. Entonces pues bueno, eh, eso, voy a montar todo esto y seguimos. We'll <laughs> Thank you. Bien, ahora como podemos ver aquí, tanto el cable del motor del eje X, que sería este, como el de stop del eje Y, quedan súper largos. Entonces lo que podemos hacer es tirar de los cables que están dentro de las fundas y vamos recogiendo cable. Para que nos sobre lo menos posible ahí. Es preferible que sobre cable, cable en el lado donde está el motor y no que sobre aquí dentro de la electrónica para que nos quede todo más recogido, vamos. El endstop stop del eje Z va en la barra donde está el tensor del, del eje X, en ese, mismo, en ese mismo lateral donde está el tensor del eje X, colocamos el end stop del eje Z y el cable sale por este agujero que tenemos aquí en esta chapa, en caso de que sea la V5 como lo que he todo el rato, bueno, en vez de iría exactamente por el mismo sitio, pero bueno, no estaría la chapa, vamos. A continuación lo que vamos a hacer es colocar la fuente de alimentación en su sitio Para eso tendréis que meter estos cuatro tornillos Y a cada tornillo, si os fijáis, le he puesto dos arandelas Probablemente esto en próximas versiones cambiará Haré una pieza impresa para colocar aquí porque es un poco incómodo de montar esto En el caso del V5 lo que tendríamos es... En el caso del V5 lo que tendríamos es esta chapa, ahí lo podéis ver, vale, esta chapa que iría atornillada tal que así, aquí, vale, y atornillaríamos la fuente en, este, en esta cara de aquí, de tal forma que nos quedaría mirando hacia allá arriba. La electrónica en vez de ir atornillada aquí iría atornillada en esta cara de aquí, con lo cual los cables también bajarían por aquí, por esta zona de aquí entrarían cables y demás, pero... Eh, la electrónica estaría orientada de distinta forma. Vale. Y nada, seguimos. Vamos a colocar la fuente en este lado y continuamos. Hemos colocado también el enchufe de corriente en su sitio. Esto, como decía, es una de las piezas que ya va montada en, en, el, en el kit, ¿vale? Con lo cual nosotros los cables no tendréis que hacerlos, ya estarán hechos. Igual que los cables de corriente de la RAM, ya van cortados a medida, digamos. O sea que nada. Esto es simplemente tan fácil como mirar el esquema de cómo se conecta todo Y conectar cada cable en su sitio y listo Seguimos, vamos a pasar al extrusor Pasamos el extrusor y una vez que tengamos el extrusor Volvemos a esta parte de aquí para conectar todo su sitio Entonces ahora procederemos a colocar la placa Aquí esta, placa, esta TFT tiene aquí dos, dos tiros de pines que son para colocar los... Los sensores de filamento entonces, eh, ya los pasamos de primeras para tenerlos ahí ya colocados y no tener que desmontar la pantalla después. Entonces estos dos van a entrar por este hueco de aquí y tienen que salir por aquí arriba. Cercano. Y en este conector de aquí abajo es donde colocamos el cable de alimentación de la pantalla y esto lo pasamos por aquí para adentro bien ahora lo que tendremos que hacer es colocarle aquí la tapa y sin apretar demasiado lo que es el lcd sin apretar demasiado esta tapa simplemente lo justito para que la pantalla se nos quede ahí y que se aguante en su sitio no sé qué voy a hacer esto y vuelvo enseguida. Bueno, pues por desgracia este vídeo va a tener que acabar aquí porque he perdido dos o tres vídeos que tenía grabados del por pues el tema de conectar la pantalla en su correspondiente sitio y demás, y montando el extrusor en el sitio y llevando todos los cables para electrónica y todo eso, y dando los retoques finales a la electrónica, pero mmm, los he perdido. Así que bueno, en un próximo vídeo... Tengo pendiente también de subir un vídeo de una, un paso que hice de una Mendel V3 que tenía ahí a una Mendel V6 pero de un tamaño ya bastante importante que ahí sí que os podré enseñar más o menos el tema del cableado del extrusor eh, pero bueno, si me cuadra en algún momento de montar una Mendel de aquí a un futuro no muy lejano pues eh, os, subiré, os grabaré esa parte específica Digamos y os la subiré como una cuarta parte de este, de, este, de este tutorial de montaje de la Mendel Max XL. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!